mamá embarazé a mi novia. Hey, ¿Qué El día de hoy tengo un nuevo video, entonces lo que haremos es lo siguiente. Llamaremos a tres personas, a mi mamá, a un amigo y a una amiga. Y veremos cómo reaccionan de acuerdo a lo que le diré que será que embarazé a mi novia Así que espero que les guste el video Denle like Suscríbase aquí abajo De la descripción De todas las redes sociales De todos los que llamé Así que espero que les guste el video Muchachos Y vuduf Aquí estaré llamando primero a Mi amiga Relly Una hora después Y anda está llamando A los Relly? Mira lo que pasa Este Charlie Creo que la cae horrible ¿no? Acabé mi vida, mi futuro, bien? todo Lo que pasó fue que Hace dos meses fui a la discoteca Ajá Y conocí una yale pues Se llamaba Sofía en ese tiempo Entonces La pena fue que la traje okay. pa, La traje para la casa y todo eso ¿Para el apartamento? Sí Y lo que pasó fue que ella, tú sabes, pasó lo que pasó Y entonces, después pues, cool La olvidé porque tú sabes que a mí no me voy a tener nada serio ¿Ah? ¿Está embarazada? Ya Sí. Pero, o sea, yo pensaba que no era mío. Pero después la idea le dije, no, que es tuyo y vaina. Y después yo vi que. Y le dije a mi mamá, pues mi mamá sabe. Nada más mi mamá, mi papá no sabe. Y entonces pasó que me hice la prueba. Esa la es de, la de ADN. ¿Cómo se puede hacer esa prueba si el cosa no ha nacido? Porque le sacan como la vaina de la. ¿Cómo se me hace cuando tiene el... Cuando está dentro, pues? Bueno Y salió que sí, porque era 100% Y no sé qué hacemos No sé sí, yo, O sea, mi corazón está palpitando rápido ahora No sé, realidad, tengo miedo ¿Estás llorando, bebé? Sí ¿Dónde estás? En mi apartamento ya voy No, espérate, todavía no ¿Qué hago, Relián? En verdad... chuya. Tú tienes apenas 20, 21 años Ah, tú tienes apenas 21 años ¿Esta peladita, todas veces tienes? 18 O sea, mira Yo sé que es triste pero Tú sabes que esa cosa es tuya Y que ¿Eso hace dos? cuánto fue? O sea, ¿hace cuánto ella...? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Qué cosa? ¿Lo que pasó? Hace dos meses y medio, por ahí. Y qué ve si la gente color, le han qué día ni qué chat. Por aquí para si no les conocía, Porque yo ni la hablo. ¿Tú sabes cuántos franquitos tú puedes tener? Pero no ahora mismo, eso no es el tiempo. <risa> Pero <risa> tú puedes ser la tía. Franklin, yo no tengo intención de ser tía a estas alturas. Y menos con una guía al que yo sé que tú no amas, que tú no andes y eso. Pero tú andas con una guía con la que tu mamá fue peor y ¿me entiendes? Y eso no tiene gracia ¿Por qué tú quieres compartir un hijo con una persona así? Porque es mío. Yo sé que no la amo, pero... No sé, Delia. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Dónde tú vas a poner ese hijo? Se dijo que lo voy a cuidar ¿De dónde va a salir la plata para mantenerla? Lo puedo poner aquí en el apartamento de Johnny ¡Sí! Johnny dijo que podríamos tenerla aquí un tiempo ¿Entonces al hijo y a la mamá? No, para la mamá, para la chucha, mi hijo Franklin, tú puedes tener muchos hijos Ese pues es el heredero del canal de YouTube Mira Sí. Pero te de habla hablar como si tú lo vas a tener Tú no vas a tener un bebé No Y si, y si, y si no hace puedo hacer un video de YouTube y se pega Hay que pensar en views también ¿Cómo video habías marido? ¿Embarazona desconocida? No ¿Tuvo a mi primo Benito Ay no, no No Descansa esa idea Ay, ya lo he visto no a, a ti no te... A ti no te enseñaron ni que no te venga adentro Sí, pero fallé Me equivoqué de hueco Nomás fue un... Y me vine Me hice un pajón y me vine como ese mitad Fox ¿Tú me entiendes? O tú dices esas cosas yo no me voy a seria y vos. Pero también no que hiciste algo, genial o sea, lo que tengo planeado es que Este es un video para YouTube ¡Eres un imbécil! ¡Ay <risa> ah, mi amor! ¡Yo te amo mi amor! ¡Eres un imbécil! ¿Por qué? <risa> hey, ¿qué pasó? ¡Te llamando, te para <risa> chucha <ríe> Mentira mi amor, te amo, yo te amo Relian Yo te amo mi amor, te mando muchos besos, muchos abrazos hey. Bueno, tenemos llamando a Jill Breezy que estuve en videos anteriores conmigo, así que dejaré abajo el video que estuve con Jill Breezy aló hermano, aló hermano ¿qué casa No, ah, la cosa fue que Que conoció una yal, una tal Sofía, una tal Sofía Bueno, pasó lo que pasó y vinimos por el apartamento y tú sabes que donde, donde pongo la mirada, pongo la pinga, tú sabes cómo. Salsa, como gran bomba. Y, y. Y la pena fue que. Que lo hicimos normal. Y hace. Eso fue como hace un mes y medio o ¿no? dos. Y me llama hace, hace una semana que. que la había preñado. ¿Esa que a ver, tú lo conociste ese mismo día? que ese mismo día? Sí, la percute, tú Esa sabes. que tú lo conociste ese mismo día? O sea, hablaba con ella por Instagram, así leve Así leve, la conocía por Instagram leve, tú sabes Y la conocí ahí en persona y me gustó porque o ella se veía rica y, ya o sea, la traje por el apartamento y bueno, pasó lo que pasó, hermano Y bueno, me la usé sin condón porque estaba estaba cachondo Y ese fue el ah. peor error, viejo Y entonces ahí como un nuevo examen que donde estuve la placenta de donde se forma el bebé Bueno, se la sacan ahí para ver si es verdad, pues Sí, tú eres padre verdadero y de ADN. Y soy el papá, hermano. Cuando, te, cuando tú lo. lo... Chuchi, bro. Pero mira, te voy a, explicar, te voy a decir algo para pa que no te sientas mal. Mira, es que me siento poco. Ah, eso es una bendición de Dios. Mo. No te puedes sentir mal en ese aspecto. Lo único que tú puedes hacer. Eh, confronta la, la situación. ¿Cómo la confronto? Si no te pega en YouTube, no nada. Tú crees, y tú crees el tío del baby. Yo, yo sí. Porque Oye. mi real, sí, tú eres mi, mi brother, eres mi sangre. Y por eso Mira te lo cuento a, a ti nada no, más. Porque tenía miedo de decírselo a la gente. Eso no es algo malo, eso es. Eso no es algo malo, tú tienes que sentirte más por él. El... Y que dirá la gente de mí, hermano. Creo que haré un parking para la plata para el baby. Y hermano, es una pregunta. Entonces, si tengo, el, sea si sea tengo el baby, bien. podemos hacer un video con él, así no como, como ponerlo a la gente. No, sea, lo, lo primero que te voy a pedir: es que no te sientas mal. Porque es una bendición ser como. Yo sé, ya sé. Pero que eso, podemos hacer un video con el baby, así el reto, los siete Segundo, parte claro, del 2 con no, el baby. baby. ¿Qué me vas a pedir? No te puedes sentir mal ya, yo no me, siento, sí, no, no me mal. sentiré mal, hermano, no me sentiré mal Porque eso es lo primero y eso es lo fundamental Tú no puedes rendirte porque la vaina está pasando ahora. La vaina está hot, la vaina está hot como el tiempo. Mira, te voy a decir algo Dime. Este dime. es el peor momento para rendirte el peor este de tu cabrera ahorita Yo no me rendiré, hermano, yo no me rendiré. Lo primero que te voy a pedir es que pare firme, sí, no pobre mía sea, no, tú no tienes... Tú tienes bastante tiempo pero tienes poco, ¿me entiendes? No sé, no sé, me reta los tiempos Por eso es que tiene que estar con más común. Pero yo creo que lo tendré hermano, porque yo quiero que mi hijo tenga su canal de YouTube Yo estoy bien, yo quiero que tú y yo hagamos un video del resto de los 7 segundos parte 2 con mi baby ¿Tú sabes que eso serían pius? millones? boom, Dinero para ayudarlo. Hermano, bueno, también te tengo que decir otra cosa. <ríe> ¿Me escucha? Sí, aquí de aquí. Este es Jim. saluda a los fans que te dejan un video para YouTube. Ah, <ríe> ah, pura hueca. El hermano. Eso no fue un mes, se no fue dos meses. Bien, bien, bien, buena esa, buena esa, buena esa. Bien, papá. Esto es que yo te amo, mi hermano. Esto es que yo te amo, vos. Yes. Estoy bien cagado, viejo. Voy a llamar mi hermano. Hola, mamá. ¿Qué pasó, dime? Mamá, creo que la cagué. ¿Y qué? Eh, es que ¿Chocaste te... el carro? No mamá no Algo peor ¿Qué pasó? La niña me llama hace una semana Diciendo que la embaracé Bueno, trabaja huevón Trabaja para, para que la pague Para que pague la manutención de tu hijo Pero no puede vivir en la casa Mamá, es verdad, tengo miedo Ah, bueno, pues sigue con tu miedo ¿Y si nace el niño y te dice abuelita? Bueno, bienvenido sea mi nieto Lo único, amiguito, es que vas a tener que trabajar, no trabajar que, Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar todavía los hijos que tú quieras, yo voy a ser la feliz abuela Pero tú vas a ser el papá que va a tener que trabajar ¡Pero tengo miedo. Tengo miedo ¿Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Mamá, yo no quiero tener un hijo ahora ¿Tú lo vas a parir? No, pero te puse no pongo el ojo ¡Ay, me que. Ah, bueno pues... Y si no te pones condón Pues más a mi favor <risa> ¿Entonces qué hago, mamá? <risa> a mí... Ese es tu problema Tú soluciona tu problema Ponte a trabajar Mantén a tu hijo y se, se acabó. ¿Qué van a hacer? Afronta tu situación como hombre. pues ¿Fuiste hombre para acostarte? Bueno, mijito, se hombre para mantener a tu cría. No puede quedarse en la casa la niña un tiempo. No, mijito. Mujer, casa quiere. Así que usted va... Usted se pone a trabajar Consigue un cuarto cuadrado Que tenga baño Y usted se va ahí a vivir con esa muchacha Usted solo Y mantiene y ya va a ser el padre Que usted quería ser Así que aquí no entra nadie en mi casa ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no, Franklin? Porque ya estás muy grande ¿Pero querrás a tu nieto? Ah, claro que sí Querer, no los voy a querer porque no tiene nada que ver en la irresponsabilidad del papá. De que los voy a querer, no voy a querer y voy a ser una abuela consentidora. Pero ellos tienen que tener su casa, tú vas a tener que mantenerlos y sucesivamente. Así que, ¿qué te puedo decir? Oh. No, que es que, y si cuando crezca y le hago un canal de YouTube, ¿qué canal de YouTube? Deja tu soquetada se parece famoso, parece famoso Ay, qué me importa a mí, la, la fama, la fama no tiene nada que ver Y si gana dinero, boom, dinero ¿Quién va a ganar dinero? Mi hijo Ay, déjala sujetada Franklin, ya yo sé que tú nada me estás ahí cotorreando Ay, hey, saluda, saluda a tu fans mamá, de parte de todo el mundo Bueno, señores, espero que les haya gustado el video, espero que les haya encantado, espero que les den su like, su me gusta Es lo mismo, viejo Suscríbanse aquí abajo, está la caja de suscripciones para que se suscriban totalmente gratis para ustedes, muchachos, totalmente gratis Así que espero que les haya gustado, señores, entonces Roll the outro oficial, ya te puedes quitar lo sí, que... subiré eh.